Cerca de 80.000 personas se congregaron el miércoles 7 de abril en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México para expresar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. El mitin contó con la presencia de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, quien criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, ya que considera no han apoyado la consulta de revocación de mandato prevista para el domingo 10 de abril. También participaron el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el productor, Epigmenio Ibarra, además de otros miembros de Morena, diputados y funcionarios del gobierno capitalino.